Las recomendaciones de series de televisión han sustituido casi todas las conversaciones sobre clima, tráfico, estatus político de cada país y casi cualquier cosa. Hoy en día casi que se ve de buena educación recomendar muy buenas series o crear tribus de personas fanáticas de ciertas cosas. Y el cambio de unas décadas para acá es que ya no somos el mismo tipo de audiencia. Antes se generaba contenido que fuese masivo, se transmitía por pocos canales de televisión y toda la familia lo veía. Desde hace un tiempo para acá, todos los contenidos están diferenciados por edades, por gustos, por pantallas, porque pasamos del televisor para toda la familia a pantallas para cada miembro, algunas de ellas móviles y otras no. Toda esta diversidad lo que nos trae es un mundo de ricos contenidos de mayores profundidades, de nuevos nichos, pero también de mucha dispersión Por eso la gente anda cazando a ver quién le recomienda un top 10, un top 5 Cuál serie se parece a cuál y cuál está de moda eso hace que en menos oportunidades tengamos ahora grandes conversaciones sobre series porque lo masivo se acabó. Sin embargo, de vez en cuando vamos a ver estos fenómenos. Quisiera hacer algunas recomendaciones. No solamente de títulos y películas, que eso lo haremos más adelante, sino de plataformas donde se puede consumir. Aquí lo primero es poder diferenciar las gratuitas de las pagas. En las pagas, los venezolanos tenemos ciertas limitaciones, pero hay que hablar de ellas. Netflix, Amazon Prime y otras como Filmin, que tiene piezas europeas, o Crunchyroll, que tiene anime japonés, pueden ser muy útiles. En las gratuitas, Anime FLB o Nordiken, que tiene series nórdicas, o Popcorn Time, que es una aplicación para ver películas. Todas son distintas opciones para consumir más contenidos. Somos más exigentes que antes y con eso nos hacemos también mejores consumidores. La televisión ha cambiado para no volver a ser como era antes y nosotros también. Así que nos encontramos en redes. Soy Luis Carlos Díaz y videos como este y mucho más. se Los puedes obtener en patreon.com slash Naki Luis Carlos.